¿Qué factores considera usted influyeron que en que el PLD saliera del poder? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Que alguien le diga a Danilo qué fue, parece que él estaba fuera de aquí. La gente se deja todo está bien, dice Danilo. Es del bienestar sí. en, su, en sus gobiernos. Sí. Muy bien, uno necesita un amigo que le diga la verdad y que lo, y que lo aconseje. Pero Danilo necesitó un PLDista que se empantalonara y le diera una tábana para que se bajara de ahí. Porque ¿cómo es Dani, posible, ¿cómo es posible Medina, que este hombre salga con eso Danilo después que, que lo llevó al derrotero? El PLD perdió porque la gente se cansó oye, del bienestar. Oye, el Saban. presidente del partido de la liberación dominicana, Danilo Medina Sánchez, expresó que su partido perdió las pasadas elecciones porque la gente se cansó de bienestar y considera que era necesario que eso sucediera. Al juramentar a más de 2.800 militantes en La Vega, el exmandatario dijo que están escuchando el clamor de la gente y conocen de la escasez, la carestía de los precios, la falta de empleos, alimentos que afectan al pueblo dominicano. Medina enfatizó que el Partido de la Liberación Dominicana es y seguirá siendo un partido que trabaja por y para la gente y sostuvo que tiene calidad moral para defender el gobierno que precedió porque no está en campaña electoral, ya que no es candidato ni lo será. Esas son las declaraciones del presidente eh, Danilo Medina. Vamos a ver, eh, no hay nada más en esas imágenes. Así que vamos a ver, Carolina Medina, ¿qué tú dices? Bueno. No, pero enfoquemos en la cara, amado. Sí. Y cuando él hace referencia de, que de mis fríos, sí. Dios libre, mi Primo, aquí, aquí, aquí por apellido hay dos primos. Yo, yo, hay, soy, hay, yo soy Sánchez. Hay una declaración. Pero ese, ese no es de lo de nosotros. Vamos, bueno, vamos nosotros somos de esta vamos parte, a, no del no, no de sur. Vamos a ver unas declaraciones que hay en, en, en esta noticia. Adelante. Dios. El PLD no tiene comparación en este país. Nadie ha hecho tanto por la República Dominicana como lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Perdimos las elecciones pasadas, porque yo siento que la gente se cansó de bienestar. Era necesario que esto pasara, porque nosotros estamos escuchando el clamor de la gente y sabemos de la escasez, de las carencias, a que están sometidos a la falta de empleo, la falta de alimento, la falta de trabajo en general, la carestía de los precios, entre otras muchas cosas. Y no me hablen, y no me hablen que todo se debe a la pandemia, porque yo también dirigí cerca de seis meses del país cuando comenzó la pandemia en su tiempo más difícil. Ahora es tiempo de recorrer las calles, los barrios y los campos del país y decirle a la gente que estamos atentos a sus dolores, que estamos atentos a las vicisitudes que están pasando, y que nosotros le vamos a demostrar que nos merecemos que nos den el voto de nuevo en el 24, para reencauzar el camino por el progreso y el desarrollo que se iniciaron hace 20 años en la República Dominicana bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Yo confío en ustedes. Ustedes tienen que confiar en la dirección del partido y en el candidato que elijamos. Bien, Carolina, adelante. La verdad, que es, un líder. la verdad es que ni en nuestros más altos niveles de imaginación mm. pensábamos nosotros o conocíamos nosotros lo que estaba pasando en la República Dominicana con el tema de corrupción y entramadas políticas que se daban en las altas estancias del Estado. Al día de hoy, con un ministerio independiente que ha estado trabajando muchos, miles de casos investigando de corrupción y de todas las índoles. Nosotros sabíamos que había corrupción, pero no en los niveles ni de gente tan cercana a ese expresidente que ustedes ven hablando ahí y diciéndole a cada uno de nosotros que el PLD salió del poder, Casi en todas las demarcaciones, en todas las alcaldías, a nivel legislativo, perdieron un porcentaje importantísimo de posiciones, en decir, en el caso presidencial. O sea, a ellos lo derrotaron de manera contundente, según Danilo, porque el pueblo, usted que nos ve, se cansó del bienestar, se cansó de estar, de estar bien, y a mí me gustaría preguntarle a Danilo, o sus seguidores, o esa base del PLD que estaba ahí, o esas esos 2000, que él, 2.700 gente que él estaba nombrando, si el, el, el, el ser humano, la persona se cansa del bienestar, de estar bien. O sea, ¿usted se cansa de estar cómodo, de tener garantías, de tener accesibilidad, a, a, su, a esos aspectos básicos de su vida, de tener buen salario? Me gustaría preguntarle a Danilo, ¿de cuáles, eh, de cuál bienestar él se refiere? ¿Se refiere a un bienestar de ir a un hospital el, el, el público? De hermano, sus hermanos, Seguro. Él, él se refiere al bienestar social de ir a un hospital público con la tranquilidad de que tendrás garantía de todos los servicios de manera decente. Él se refiere a ese bienestar a nivel de educación que nosotros estamos en los primeros puestos como la mejor educación a nivel internacional. ¿Danilo se refiere al bienestar de la seguridad ciudadana, de que podamos salir Ay, a las calles libremente sin miedo de que te lleven la cartera, el celular o el motor? ¿A ese bienestar Danilo se refiere? ¿Danilo se refiere al bienestar de la hipercorrupción que se vivieron en sus gobiernos? Yo quisiera saber a cuál bienestar es que Danilo Medina se refiere, porque yo no lo conozco. La gente que nos escriba y nos diga, a ver, porque tal vez yo eh, vivo en otro país, en otro país, pero yo no recuerdo ni sé de ese bienestar a que él se refiere, que tampoco lo tenemos ahora, aclaramos. Ahora, también me gustaría saber qué es lo que le está pasando a Danilo. Yo cuando mandaba la información, digo, yo, él no está bien de la mente. Dice la doctora, seguro tiene fiebre y está delirando. Escuchar de la manera vergonzosa en que pierden los procesos, todo, casi todos los procesos eh, de elección en nuestro país, en, la, en, en las pasadas elecciones, y hablar de que la gente los sacó, los sacó casi a todos del poder, porque estaban bien, pero no solo eso, hace unos días escuchábamos a un, presidente, a un expresidente Medina decir, que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. Yo creo que a él lo de, lo de Gonzalo se le, se le, se le pegó se le a él. Hablar de que no estaban muertos, que estaban de parranda, cuando yo entiendo que un partido que sale de esa forma, del gobierno, lo que debía de estar es en un proceso de introspección, de reformas reales, de cambios de figuras en las cabezas. Pero no, vemos a ese mismo partido que te está hablando de que fueron los mejores y de que ellos son los que vuelven para el 24, con, la misma, con el mismo grupo que fue el que gobernó durante sus dos periodos y partes importantes de los otros periodos de Leonel Fernández. Caitalizaldo okay, a ver. O sea, el, el mismo grupo. Ahí la gente y que Dios nos libre que llegaría el 24 en este país, son ellos mismos de nuevo. Ahora. A mí también lo que me sorprende ver, con toda la libertad, porque la gente cree en lo que quiere creer y, y, y acude y visita y, y, y asume y apoya lo que entienda. Gente que va a afiliarse a un partido en estas condiciones... Uno dice, bueno, pero ¿y qué tendrán en la cabeza? Con toda la libertad, con todos los fundamentos que puedan tener no, y que no. usted que no esté viendo... Cada eh, tener? tiene derecho. Por bueno, lo estoy diciendo, tiene su derecho, pero con... me pregunto... Pero y... debe tener inteligencia en la cabeza. Y ¿verdad? me gustaría saber. Yo lo no estoy pa... diciendo que no lo, que lo hagan. Que no. O sea, el vos... hecho de que no se inscriba eh, o que se inscriba eh, no quiere decir que sean... Como dice mucha gente, el que sigue a Leonel Fernández es un tal por cual. No, no, lo que me, yo lo que pregunto, Amado, no sé si escuchaste, que me gustaría saber, o sea, ¿qué, qué fundamentos? O sea, lo está ¿el por qué? Idiota, todo el que se no eso, no. En el PLD, no, no me gustaría claro, no, saber, porque yo no lo sé. Ya tú le estás diciendo idiota, no tú le estás no, yo, yo quiero yo saber. Te estoy interpretando, no, como te está Pero interpretando tú le estás dando esa la interpretación. Ahí, no, la les, cámara. Esa se le está dando tú. Yo estoy preguntando que me gustaría saber. ¿Qué está pensando? ¿Qué piensa una gente que se está afiliando a un partido? que <risa> Usted me dice, usted pero, me, pero no, usted me dice el por qué, no, mira, por esto, por esto y por esto. O sea, es el mismo. partido con un, con un nivel de descrédito, no, no, no, con un sí. nivel de descrédito, con escándalos de corrupción, ver, con, claro. donde toda la gente, Chamo yo creo que no ha hecho señal, donde toda sí, la gente ya, cercana, donde <ríe> toda la gente cercana, pero creo que es el que lo pone el tiempo a no, creo no, que toda no, la a, a, a, gente cercana, lo, permite, permíteme terminar, <ríe> permíteme terminar la idea, termine creo que toda la gente, casi una parte importante de la gente cercana a ese que se está refiriendo ahí, están en procesos de investigación, que no sean culpables o okay. qué, pero hay un expediente Bien. con supuestas pruebas que posiblemente vayan a la casa. Gracias, Carolina. Adelante, Francis. Bueno, ciertamente que uno tiene que estar bien sentado para escuchar. Yo nunca, nunca he podido escuchar un discurso de Danilo completo, porque termina un, un poco... Esto es una frase de tres patines, me imagino. Y, y le voy a pedir a que en esta etapa los partidos y sobre todo lo que están en, en construcción. Me refiero a la fuerza del pueblo que vimos una masiva manifestación ayer donde el expresidente leonel Fernández demostraba su, su liderazgo y sobre todo el entusiasmo que hacia la fuerza del pueblo eh, mucha gente se va inscribiendo. Mi propuesta es que luego de que se inscriban, hagan el el mapeo en la Junta Central Electoral para saber que no están inscritos en el mismo partido o en otro. Y así van depurando y, y cualificando cada uno de los, de los nuevos miembros. Empiezo con la fuerza del pueblo para que no se piense que estaría yo sesgado, es decir, con la intención de que el PLD demuestre también si es real y efectivamente se refieren a nuevos eh, integrantes o son peledeístas comprometidos en la forma en que Danilo creó su liderazgo, que era en base a, los, a lo que él le sostenía y eso no tiene forma de, de, de tener resultados al final que se puedan recoger y se puedan interesar Danilo la verdad que está fuera de sí ustedes recuerdan la primera intervención después de su derrota, porque la derrota la creó Danilo, después de su propia derrota, que se presentó cuando osó presentarse ante un plenario de su propio partido, lo primero que hizo fue reclamarle a ellos que estaban sentados, que ustedes fueron los culpables de, de la derrota, no lo recuerdan, y ahora vino a culpar el pueblo. Pero peor, ¿quién con bienestar, quién con, con libertad puede negarse a continuar en ese bienestar? Perdón, yo quiero que alguien me diga, ¿quién en su sano juicio, usted que me está escuchando, usted se renegaría, usted nega, se negaría a sí mismo cuando usted está en bienestar? Usted niega que no quiere más bienestar. Yo quiero que alguien me lo diga. Y cuando tú partes de esa premisa, te das cuenta que quien está hablando es un loco. Está del, del psiquiatra. Él no, ellos no encuentran ni él encuentra cómo justificar lo que él hizo a lo interno de su partido. ¿Y quién le dijo a Danilo que él fue el causante? de que los gobiernos que se pueden recordar del PLD en cuanto a desarrollo en este país, se le debió a él. Si todo lo que hizo fue desmeritar lo que había hecho el PLD como partido y Leonel como presidente de su partido, hasta lograr todo lo que hizo y sacarlo de ahí, y se le brotó en las manos, y todo lo que se habla aquí en este país, del 12 al 20, es penoso para lo que se empleó Danilo. Y el punto más crítico para mí a su salida fue que se burló, como se está burlando ayer diciendo estas palabras, al presentar su declaración jurada para decir que él es un desprendido y un líder desprendido, como lo fue Balaguer, como, lo, como, lo, como son los líderes. Con 25 millones de pesos se, de, se despachó Danilo, mientras estaban siendo investigados los hermanos por 3 mil y 4 mil. Y la hermana tenía 115 mil, la que está eh, en, en prisión domiciliaria. Yo creo que lo que más le conviene al 115, PLD. ¿115 mil qué? Pesos, 100, 000, 115 millones de pesos. Ah, 115, coño. 15 mil. Entonces. ¿1, que, 1, 115 mil es, millones. Eso, eso, no, no, eso, no, eso, eso no son tres cheles, Francis. No, no, Francis no. Rodríguez. Es que. es que, es que es, es Son demasiados millones. No está acostumbrado a hablar de todos esos millones. Porque no existe. Y es un... más, yo estoy seguro que él no sabe escribirlo. Mira, no, mira eh, no existe. Ni yo tampoco. No existe. Ay, Dios, en, la, en la historia familiar de Danilo. Un referente. Ni de colmadero. Siquiera. Mira, para venir a presentarse a este país y venir a presentarse con su cara sencilla mire, como que toda la culpa Francia, es del, del pueblo y de su propio partido. Gracias, pero por Dios, gracias, se Francia, hartó de gracias, ti. Gracias, Francis. Mira, ustedes saben quién es Danilo Medina. A, a, a, a Carolina yo no lo voy a preguntar. El Pacoredo eh, Mira, él viene de Pacoredo No, lo no, no. No, pero vamos a ver. No, no. Danilo viene... Primero, primero del FREN, siendo estudiante de secundaria. El FREN era un frente eh, revolucionario del PRD. Yeah. Lo, de ahí salen y lo conquistan los corecatos, que en ese tiempo la cabeza de los corecatos era el de Alfa y Omega, este Coco, Coco. Sí. que eh, fue eh, de aduana. Eh, sí. Bien, eh, Coco, ya fallecido. Miguel Coco. Exacto. Los comandos revolucionarios Camilo Torres, alias Corecatos. Pero la vida de, de, de, de Camilo. No, no, no, no. Es decir, Danilo parece no, que fue no, no, no, una línea no, que se, que se, se distorsionó totalmente. No, ¿eh? no, no, realmente él no tenía ideológicamente nada no que ver con la historia de no, la soy. formación de los Corecatos, pero sí ingresó a ellos a través no sé de quién. Pero luego va a la universidad. Va a la universidad a estudiar biología, una licenciatura en biología. Que no terminó. Que no terminó y después alguien, yo no sé Le qué hizo pasó. Le hizo un... <risa> sí. Yo sé, tú te acuerdas? Sí, sí, sí, claro, sí, sí, claro, claro. Le hicieron una maraca. Y lo, y lo sacaron de la UAS. <risa> bueno, no lo sacaron, por lo menos eh, descubrieron que realmente uh -huh. él no se había graduado de licenciado. En INTET fue que él presentó una, un grado de eh, eh, economía, ¿Tú ves? pero en realidad de ahora, biología y economía. Sí, de biología y economía. Ahora, ¿cuál es la, qué es lo que quiero significar con esto? Creo que te estoy cogiendo el, Danilo Medina el, el, viene, el Danilo Medina viene de una tradición de político donde no hay mucha formación, pero sí hay mucha actividad. Sí, eh, y mucha, y bla, mucha bla bla mucho bla bla bla y tratar de justificar cosas entonces. Yo lo que pienso es que eso que él ha dicho, a lo mejor él se lo cree sinceramente. Pero claro. Que que se lo, él, él, se lo cree sinceramente. Pero hablar ahí, frente a él, al país, <ríe> y decirlo sin, sin ningún tipo de... Fíjate que las dos veces que ha estado en público en ese tipo de actividades ha metido la pata. Sí. ¿Re Total. ¿Recuerda no? la vez anterior? Claro. ¿Qué fue lo que y dijo? Y lo mismo, eh, que el PLD no estaba muerto, que estaba de parranda. Amado, pero en los mismos procesos electorales... <ríe> cuando estaba apoyando a Gonzalo, que saltaba con cosas, culpando a las bases del PLD, de que, que, que ellos no querían hacer nada. Y no es que él, lo que pasa es que él viene de una tradición política en la cual se intenta convencer, eh, qué sé yo, con el sofisma, inventándose una manipulación, de haciendo... Un periodo más de y ese y señor, señor, este querer, país hubiese sabido una, una lo crisis que era. Y real. haciendo querer que la gente crea y entienda lo que él dice. Entonces, el, eso que él ha dicho es un tema en el cual Danilo realmente, un tipo sin formación, sin mucha formación intelectual, que estudió un tanto a la carrera, porque Danilo viene de una familia muy pobre de Arroyo Cano, en Bar Barahona, para allá, para, para el sur profundo. Entonces, independientemente de eso, Danilo lo que, lo que hace es que se para ante un micrófono y dice cualquier dislate que se le ocurra, que él crea en ese momento, pero sin tener una base ideológica para justificar ese dislate. Por eso yo pienso, y estoy de acuerdo con eso con Yerian, que lo dijo una vez aquí, si el PLD quiere hacer reingeniería, tiene que salir de Danilo como su presidente y preservarlo como un asesor, como parte de la historia del partido, porque fue presidente dos veces, lo que sea pero realmente Danilo no le conviene al PLD desde el punto de vista de la organización política, desde el punto de vista de la organización política en el momento en que estamos. ¿Por qué? Porque el PLD parece que olvida, o Danilo parece que olvida, o Danilo intenta dentro de sus fueros internos, con, lo, con su discurso, tratar de obviar que Leonel Fernández reina es una realidad. Sí. Que este país ya no es el país del one-two, de la oposición, y del gobierno. Ahora hay un trípode, ahora hay una tríada, ahora está el partido de gobierno, ahora está la oposición de la cual Leonel Fernández es dueño de una parte. Yo no me atrevería a decir de la mitad, ni de más de la mitad o de menos de la mitad, pero sí de una parte y muy importante. Y prueba de ello es lo que ha pasado alrededor del presidente Fernández. Entonces, cuando usted analiza eso, yo lo que pienso es que él... Dentro de su incapacidad intelectual para hilar un discurso fluido, un discurso que convenza, un discurso que llegue, intenta olvidar, intenta obviar la existencia real y material de Danilo Medina. Es como estos muchachitos que cuando tienen miedo y ven cosas en la habitación porque está oscura, se tapan con la sábana creyendo que tapándose con la sábana el monstruo va a desaparecer. Yo pienso, eh, eh, eh, sí. déjame concluir, eh, eh, Carolina, un momentito. Yo pienso que Danilo Medina haría muy bien a esa organización política, que debo decirte, yo estoy de acuerdo con él en una parte. El PLD, junto con Balaguer, junto con Trujillo, son los que han construido este país. Independiente, no estoy hablando no de, Danilo. En la, no en la de Danilo. no la mano de No, no, pues, claro que sí, también lo hizo en la mano de Danilo. ¿Qué hizo? El gobierno de Danilo comenzó su declive terriblemente mal de, en los últimos dos años. Pero, Dan, pero Danilo... No, no, pero del 15, pero espérate, cuando nosotros no fuimos. Pero óyeme eran, óyeme, eran era, óyeme, eran diablura lo que había. No, no, pero la estabilidad macroeconómica No, pero eso se es lo mantuvo. que traía desde el 2004. Se mantuvo. Y todavía tenemos la misma <coughs> macroeconomía. Sí, pero no, no creo yo que a un 10%, como está anunciando el gobierno. Ah, no, Entonces, esa parte. Sí, ya sí, está esa Ya exager... Leónel se lo había dicho y, se, y se le, le contestó. Eso. El Banco ahora, General. ahora, ¿cuál es la, cuál es, qué es lo que yo creo que el PLD ha construido? No, pero no podemos ser mezquinos para negarle a Danilo Medina las, las, la ejecutoria de su primer gobierno. No podemos ser mezquinos. Sí, en ese, en ese aspecto, cuando no, Francis refirió no. que todo lo que se ha logrado básicamente fueron los gobiernos de Lionel, no, no, no, eh, no, no, no. algo debió de hacerse en el de Danilo, y más en principio, que, Adiós, que pues era mira, un gobierno que iba encaminado mira. Analicemos a Analicemos la autopista gestión. Duarte, anal, con, con Gonzalo Castillo en obra pública la autopista Duarte. Señores, ocho años no le pusieron la mano. Ahora, es que, ahora le están haciendo bacheo. Yo quiero que ustedes me digan, si no tuvieron el tiempo, en la autopista Duarte, que es uno de los peajes que mejor responde para que se le mantenga esa vía en condiciones. Sí, pero no se puede ser mejor. Pero, eh, pero señores, algo, pero, pero no dígame, díganme entonces... Pero eh, ¿Tú sabes mi posición en torno a los, a los gobiernos? de Seguridad social, es eh, decir, eh, planes sociales, ¿de quién era? Mira, ¿En la, qué gobierno pero se pero formaron? Señor, la implementación de Ah, no, porque tú tienes ah, que, que pensar en la continuidad En la continuidad, estado. Estado. Ah, ok. Pero ah, que él se quiere subrogar. Este gobierno no lo ha respetado no, esa continuidad. este, este Danilo Medina, se quiere subrogar todos esos logros que era un proceso de gobierno de su partido y lo quiso destrozar. Yo te digo, es un niño asustado. Con Mira, hay aspectos, por se ejemplo, se eh, la misma la implementación que siempre he destacado, que independientemente una de qué, si qué. la implementación del 4%, ah, no porque okay. sea Danilo, sino porque se dio en su gobierno sí, por lo, claro. los procesos de lucha y de presión que en ese momento pues habían. Eh, hubiera sido Danilo, no sé si hay Lionel, porque en un momento eso, lo denegó, no quiso hacerlo, pero fue en el gobierno de Danilo. Independientemente, claro está, la de todo presión, lo que ha venido pasando eh, con el manejo de esos fondos, en el gobierno de Danilo Medina y, y ahora mismo. Es También tenemos eh, la implementación del 911 el sistema de seguridad vial. O sea, fueron fue en sus gobiernos. Sí, o sea, el, decir que M no se hizo nada. El, el MOPC que anda en sí, la calle, esa vaina funciona. Sí, Tú te claro. paras... A la derecha, o en sea la autopista, en cualquier carretera de este país. Aspecto, si y a no, los cinco minutos hay una camioneta no, no, de eso. Exacto. ¿Qué te pasa? A mí el servicio me Eso ha dado la seguridad a las carreteras entonces Entonces decir que no eso, se y, hizo y, nada y durante los ocho años. Se, Gonzalo, se hizo muchas, Gonzalo, muchas cosas malas, eh, muchas, muchas, es que, muchas malas, pero hubieron es que, algunas iniciativas que fueron en el gobierno de Danilo Medina. De no podemos decir que todo lo que se hizo en la República Dominicana, escucha esto, no podemos decir, 911 por más que sea, que todo lo que se hizo en los 16 años de gobierno del PLD fueron solo de Leonel Fernández, porque entonces ya ahí estarías asumiendo la posición y el discurso que conocemos cercano a Leonel. Vamos a ver la llamadita. Buenos días. Buenos días. Bendición para mi hijo Franco. Madre. Saludos pues y bendiciones para ustedes. Señores, ahí se ve el irrespeto que Danilo Medina le tiene a este país. que Haciendo creer que este país es tonto, bobo, y que espera nada malo que él diga para creerlo, Tú sabes qué barbaridad y qué vagabundería es esa. Esa falta de respeto al dominicano que Danilo Medina le tiene. Además de todo lo que se llevó él y su familia del Fisco Nacional. Entonces quiere hacerle creer al pueblo pues de que ellos son inmaculados, que ellos son limpios. En Leonel, en el gobierno de Leonel sí hubo muchas cosas que pudieron beneficiar al país. Lionel fue el que modernizó el Estado. Yo recuerdo estando en pasaporte cómo se mantenía esa guarida de buscones, de, de gente hasta engañando a los usuarios. Sin embargo, después del gobierno de Lionel, todo eso desapareció, porque Lionel regularizó con esa institución creada, el MAP. Así es que yo exhorto al pueblo dominicano a pararse en dos patas, como decimos vulgarmente, e enfrentar a Danilo Medina para que no lo quiera convertir en tontos útiles. Gracias, qué pues. Gracias, muchas Mira, gracias, un videito, doña Lourdes. Amado, una foto que le mandé mm. a los muchachos a producción, mm -hmm. que mientras Danilo está dando sus discursos de que el, el país eh, los sacó casi a todos del poder porque estaban en bienestar de vida, tenemos a Leonel Fernández por otro lado con un aguacate de este tamaño, mandándole el mensaje de que ustedes... Míralo ahí. Sí. O sea, usted, ¿Qué, Fernández, qué, ¿Qué dice Leonel? Leonel Fernández no pierde tiempo. La lectura de eso es lo siguiente. Eh, verde por fuera la fuerza del pueblo y morado por dentro o cómo es morado por fuera morado por Dejó fuera el, el aguacatico la liga fuerza del pueblo PLDistas. O sea, el aguacate. el, los aguacates ¿Qué es lo que él está diciendo? O sea, vengan para acá, o tenemos una parte importante de ese partido que Danilo Medina dijo en ese discurso también de ayer, refirió que eso es mentira, que no crean en ese discurso de que el PLD eh, como que se está quedando sin gente, o que se le está yendo gente que ahora es que estás más fuerte y más unido que nunca. Yo quiero que me digan cuáles son los dirigentes del PLD en San Francisco de Macorís. dirigentes conocidos, conocido. gente de experiencia. Y que lo esté re reactivando. Sí, no, no, pero que me digan quiénes son, yo quisiera verlo y eso eh, me imagino vamos que ver... ese está en todos los pueblos claro, Para... vamos a otra llamada, buenos días buenos días, buenos días mi querido panelista, hola, hola Buen este eh, Medina dice eh, o sea, él se, le, se equivocó decir del país, y él, por sus funcionarios, sus hermanos que se cansaron del bienestar ah, okay. <risa> parece que se llenaron ya. demasiado, dice coño, pero ya lo no estamos pasando ya, es verdad. Es demasiado. Parece que ellos mismos se dieron cuenta pero por acá. Esto es demasiado. Vamos a la pregunta, señores. Vamos a ver, Vamos a ver qué dice. ¿Cuáles, fueron, ¿Cuáles factores considera usted influyeron en que el PLD saliera del poder?